Rocío Oliva, sobre su relación con Diego Maradona, ya cerré la puerta. La rubia contó detalles de su nueva vida tras la separación del exfutbolista y reveló que sigue viviendo en una casa propiedad del 10 junto a su mamá. Su palabra, en la nota. La separación de Diego Maradona y Rocío Oliva fue sorpresiva y definitiva. El exfutbolista y la rubia confirmaron que ya no están juntos y que ya querían hacerlo desde Navidad. En diálogo con Todas las tardes, Oliva expresó cómo es su estado de ánimo tras la ruptura. Hoy estoy bien, me venía preparando para esto. Me costó muchísimo. Estoy con Diego desde que tengo 22 años. Por momentos, no me veía sin él. Así que me preparé para esto, para hacer lo que quiero y lo que me gusta". Por otro lado, contó que está viviendo con su mamá en una casa de Diego, quien te expresó sus ganas de echarlas. Estamos tranquilas de que no va a pasar nada porque ya sabemos cómo es. Además, dijo que hoy no le hará ningún reclamo económico por el concubinato, pero que tampoco se cierra esa opción. No quiero pedirle nada. Hoy me preguntas si lo que pasó, pasó. En este momento no estoy pensando en eso. Si sí hay cosas que tengo que saber y me tengo que informar. De ahí, voy a analizar qué puedo y quiero hacer, dijo. Estoy en otra etapa de mi vida, con mi familia, mis amigas… Haciendo las cosas bien para poder seguir adelante. Ya se terminó la relación. Las cosas malas pasaron, y buenas también. Yo cerré la puerta y no tengo que decir nada de él, agregó. Sobre si vivió alguna situación de violencia física en manos del futbolista, Oliva contó que por su carácter no se dejaría pegar. Si eso pasa, lo diría o no lo permitiría. No me quedaría quieta, finalizó. La madre de Rocío Oliva quiere que su hija vuelva con Maradona. Esta vez es definitiva, la decisión la tomé yo, aseguró Rocío aunque su mamá no está de acuerdo con la decisión. Hace unos días se confirmó la separación de Diego Maradona y Rocío Oliva, y se desató una batalla entre ambos que seguramente terminará con abogados y litigio de por medio. Esta vez es definitiva, la decisión la tomé yo, aseguró ella a la revista Gente. Sin embargo, según dijeron en el programa Confrontados, Mónica, la mamá de Rocío, no está de acuerdo con su hija y no ve con buenos ojos la ruptura. Ella sería la única que mantiene diálogo con Maradona y quiere que vuelvan a estar juntos. La razón sería que Mónica teme quedarse sin la casa en la que vive. Ella y otros miembros de la familia Oliva ocupan una vivienda en Bella Vista que, según dijo el jueves Maradona, está a nombre de él. Por eso, de concretarse la separación, y todo indica que así será, la familia Oliva deberá abandonar la casa cuando llegue el momento. Verónica Ojeda y Dieguito Fernando viajarán a México con Diego Maradona. Así lo confirmó Jorge Rial en Intrusos, donde reveló que el 10 volverá a Sinaloa a retomar sus actividades como director técnico pero que esta vez no irá solo. Diego Maradona sorprendió hace unos días al reencontrarse con su hijo Dieguito Fernando después de varios meses sin verlo. Verónica Ojeda acompañó a su hijo a ver al ex futbolista y los rumores de una posible reconciliación entre el 10 y su ex estuvieron a la orden del día. No obstante, parece que los rumores tenían sus fundamentos. De acuerdo a lo que confirmó Jorge Rial en Intrusos, el astrofutbolístico ya estaría conviviendo con la mamá de su hijo y ella viajaría con el nene el próximo jueves a México. Para acompañar al director técnico de Dorados de Sinaloa. Diego Maradona va a México, pero no se va solo, se va con Verónica y con Dieguito Fernando. Ya están conviviendo. Ahora es imposible comunicarse con ella, alguien me dijo que su teléfono está en manos de él, comenzó diciendo Real. Y agregó, me cuentan que Diego está feliz, cambiado, que está todo el día jugando con Diego Fernando, muy metido con el nene. Están arreglando todo y sí están los papeles. Se van todos juntos a México. Luego, el conductor amplió la información y contó que la primera vez que la ex profesora de educación física se había quedado a dormir con él fue el sábado pasado, cuando a él lo operaron. Asimismo. Esa noche habría sido la primera vez que ella le pudo contar a Maradona el problema que tiene su hijo. El ex futbolista confirmó días atrás su separación de Rocío Oliva y negó un acercamiento con Ojeda. Me he comido varias minas, pero hoy, Verónica es la madre de mi hijo, está acá como eso, la relación murió, había dicho el entrenador. Sin embargo, en diálogo con Real, el 10 no había desestimado la posibilidad de irse a vivir con su ex y su hijo menor a Sinaloa. Verónica tiene que quedarse acá, en Argentina, para cuidar a Dieguito, y que haga sus tratamientos. Pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio él diga que quiere ver al padre. ¿Vos te crees que algún piojo resucitado me va a poder frenar a que yo me lleve a Verónica, a mi hijo y a la fisioterapeuta a México?. Diego Maradona y Verónica Ojeda parten rumbo a México. Maradona, Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, más unidos que nunca, se instalarán el jueves en tierra azteca. ¿Rocío? Volvió a ser noticia por su supuesto romance con el Pepo, que tanto le dolió a Diego, él iría por la casa de Bella Vista en la que viven los padres de ella. Diego Armando Maradona ya prepara las valijas. Verónica Ojeda también. El técnico de Dorados de Sinaloa viajará este jueves a México para retomar la conducción técnica del equipo. Tal como ya informamos, junto a él irán su hijo Dieguito Fernando y la madre, quien está recomponiendo la relación su expareja. Además de ellos tres, viajarán el letrado Matías Morla, el sobrino del astro, Daniel López Maradona, y otros entrenadores del grupo de trabajo de Riestra club cuyo fútbol está manejado por Víctor Stinfale. Este viaje llega en un momento en el que la relación entre Diego y Verónica está en plena recomposición. La convivencia y el viaje juntos derivará, inevitablemente, en que vuelvan a ser una pareja. De todas maneras, él había declarado la semana pasada, me he comido varias minas, pero hoy, Verónica es la madre de mi hijo, está acá como eso, la relación murió. El 10 está contento con su nueva vida junto a su hijo menor. Están arreglando todo y si todo marcha buen, se irán juntos a México.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 Recordemos que el 10 no puede entrar al país gobernado por Trump.